a la voz periodismo libre reforma política en la comisión primera de la cámara de representantes se aprobó la ponencia que busca unificar los periodos de los alcaldes y gobernadores se ha indicado que esta iniciativa no tendría un mico sino un orangután porque atornillaría a uno de los alcaldes peor calificados según las encuestas el alcalde de bogotá enrique peñalosa no esa propuesta eh, no solamente de unificar los calendarios de elección de mandatario nacional y territoriales, sino de ampliar el periodo de los mandatarios actualmente en ejercicio es un golpe de mano al principio de la soberanía popular y a la autonomía territorial. Yo creo que hay que pasar la voz que hacer una alerta importante hoy frente a la reforma política porque estamos enfrentando las fuerzas oscuras de las viejas prácticas politiqueras que nos van a perpetuar modelos eh, y formas de hacer la política como la que ha hecho Peñalosa en la ciudad, perpetuando el daño ambiental, perpetuando el daño a la ciudad en términos de movilidad. Pasa la voz, preguntémonos, ¿dónde queda entonces el derecho de los ciudadanos que votaron y eligieron a sus representantes por solo cuatro años y no por seis? Pues es evidente, que los mandatos ciudadanos de reforma a las prácticas políticas, de lucha contra la corrupción, no está siendo escuchado por las mayorías del Congreso de la República y se están equivocando porque la ciudadanía los va a volver a castigar en el año 2019. Muchas de las propuestas que traen en la reforma política, como alargar el periodo de alcaldes, eh, alcaldes que hoy tienen muy poco apoyo popular, como es el caso del alcalde de Bogotá, pues lo que hace es chocar contra una ciudadanía que ya no es tonta, que no come entero, y que va a resultar castigando justamente esas malas prácticas políticas. Y pasa la voz. Hay una inconformidad muy generalizada en la ciudadanía bogotana frente a ese tema. Así que aumentar en dos años esa alcaldía va a ser muy nefasto para todos los bogotanos y bogotanas. Por ejemplo, el tema de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá, que afortunadamente al día de hoy no la ha podido vender. Si le damos dos años más de plazo a este tipo, pues lo único que va a hacer es acabar más con el patrimonio público de los bogotanos y de las bogotanas. Pasa la voz. Los partidos tradicionales, al parecer, son quienes están apoyando esta iniciativa, a la que le faltan otros siete debates en el Congreso de la República. Pasa la voz. Pasa la voz. Periodismo libre.